a todas y a todos. Mi nombre es Isla, yo soy Daphne, y yo soy Paula. Y somos colectivo Las Tesis de Valparaíso. Sí. Es la violencia que ya ves. Tres. Cuatro. Es femicidio. Dos. Tres. Cuatro. Maternidad, como destino. Sí, sí, ahí hay que esperar. Ahí es siempre la ropa. Eh, cuando ¿sí? nosotras salimos fue según ciertas apreciaciones, como una especie de bálsamo o, eh, sí, que vino a, como a, a, a remover un poco lo que se estaba trabajando desde la calle, que había sido muy violento, y que no significaba que nuestra intervención fuera pacifista, eh, ni como la mujer que abraza al mundo y hay que querer a los hombres, no era eso, pero sí era una forma de, eh, de lucha que no había estado presente. Entonces se vino como a renovar la, la forma en cómo había que estar en la calle. El aborto, dos, tres, cuatro. Clandestino, dos, tres, cuatro. El... Eh, como los pacos que han helado, no supieron qué hacer, quedaron así. <risa> como que es esto, que esta cosa extraña de gente que canta y baila. Y además, era un grupo el brosco, Code, como le dicen, el asunto, ¿no? era de noche. Era la idea como full brillo, plus terciopelo transparencia, y nos veíamos muy full putas y maricas. Era como esa la onda. De, sí, entonces los papos quedaban, como que no entendían qué era lo que estaba sucediendo, no fueron capaces de hacer nada. Y lo único que un tipo nos respondió, nos gritó, un paco fue, no, no tenemos miedo. <risa> Eso es sigo... así Porque yo tío... no, no, no, no, no, no, no. te <tose> Y nuestro castigo es la violencia que sabes, el patriarcado es un juez, que nos obliga a parir. Y nuestro castigo es la violencia que sabes, es femicidio. Thank <thud> you. tiene que ser un tema como de, de colectivo, de bloque, de pensar, no es una, de pensarse que tú no eres una individualidad, sino que a ti, tú compones un grupo y si ese grupo se ve afectado por algo, tú igual, y, y no importa, hay que ir a bloquear. Yo creo que es insistir, igual, Porque la primera vez que salimos nosotras, como y éramos 40 y algo personas, Sí, teníamos eh... <risa> que ir. Pero luego la siguiente vez ya eran no 40, eramos 100, 200 y ahora no sé cuántos son pero. muchas. Pero. Um... Pero no, ahora somos malos, no pueden ganar, así que también estamos con ustedes, acompañándose, no, vamos a, a Bolivia. Y queremos mandarle un saludo, eh, un abrazo a todas las mujeres y licencias que luchan allá en Bolivia, eh, le queremos ir. Un abrazo de, de fortaleza para que sigan adelante. Sí, mucha fuerza ante todo para lo que viene, a seguir resistiendo, a seguir luchando. Esos árboles que estamos compartiendo en este momento en Sudamérica y nada, no podemos desistir. Tenemos que seguir, nada más. Así que fuerza y amor también, en toda la noche. Y Colaborar entre nosotros.